¿Qué pasa con pitrenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, vamos a reaccionar a filtraciones, leaks, rumores y los vamos a analizar en profundidad. ...a ver cuáles de ellos son falsos, que seguramente la mayoría... ...pero por pasar un buen rato vamos a intentar ver si alguno tiene algo de veracidad. Así que, ¡let's go! Empezamos compañeros con lo que sería no una filtración ni un leak... ...sino una especie de rumor... ...y es que básicamente este chico nos dice que se ha dado cuenta que en Espada y Escudo... ...había un mapa de la región, ¿vale? Un mapa pues de lo que sería la región de Galar... ...y eh, resulta que esas marcas que había dentro de la región coincidían exactamente con las ciudades reales del juego. Y entonces, extrapolando esta idea a lo que se ha medio visto de la región está basada en España, pues podríamos concluir que en efecto no va a haber solo una ciudad, ni dos ni tres, sino hasta posiblemente cuatro ciudades eh, medianamente oficiales. vale Esto obviamente es una conjetura, pero podría ser que estemos confirmando que mínimo hay esas cuatro ciudades ciudades. Yo espero que haya más incluso, ¿eh? yo espero que sea un juego increíble, enorme, con gimnasios, yo quiero que sea una barbaridad hermanos, pero de ahí a que sea de verdad, hay un paso. Ahora sí, vamos chicos con un, eh, una filtración, aquí os presento al señor Riddler Q. Es un tuitero que por lo visto ya ha acertado varias cosas, ha predicho varias cosas sobre el universo de Pokémon. La última predicción ha sido esta que estáis viendo en pantalla. Adivinó con bastante tiempo de antelación, exactamente, no sé si lo veis, creo que no, el 28 de abril... Dijo que estos ocho iban a ser los maestros del anime, no sé si seguís el anime, pero básicamente eh, se han juntado los ocho mejores entrenadores del mundo, han llegado a la fase final del campeonato del mundo y se van a enfrentar entre ellos, de acuerdo, entonces este chico, Riddler Q, ha adivinado quiénes iban a ser esos ocho, no sé si era muy fácil de adivinar o no, pero no es lo primero que adivina, de acuerdo, o sea que este chico tiene fiabilidad, y a qué viene esto, pues es que ha dicho otra cosa, ¿Qué ha dicho? Pues bien, aquí tenéis un tweet suyo en el que dice que estos dos, estas dos imágenes representan dos nuevas formas regionales para Pokémon... Eh, eh, me, me saldrá para Pokémon Violeta, bueno, eh, Púrpura y Pokémon Escarlata. ¡Madre mía, qué espesito estoy! Entonces, eh, ha dicho que esto es todo lo que va a comentar para este mes, digamos, para el mes de, eh, de abril, porque lo puse en abril. Eh, estamos ya en mayo, ¿eh? Estamos en mayo, ya puedes ir soltando más cosas, compañero. <risa> bueno, vamos a analizar estas dos imágenes, ¿vale? Esta de aquí... Eh, joder, es que está mi careto tapando, tío. Me voy a mover un poquito. Perfecto. Hay un 2. Si os fijáis, hay un 2, un 1, un 5, 3 toros en imagen... Y eh, algo en el centro señalando al culo, pero entiendo que lo que está señalando es el color rosa, ¿vale? No, no el culo, porque el culo... No, no, no. Entonces, ¿qué quiere decir esta imagen? Vale, pues hay varias conjeturas... La primera y la más trivial es que sea una forma regional de Tauros, ¿no? Pero eso a priori sería demasiado trivial, aunque está respaldada por alguna que otra teoría. Os voy a enseñar alguna que me he guardado bastante interesante. Fijaos, esta respuesta me ha llamado mucho la atención y es que dice lo siguiente. El, la primera se está refiriendo a una forma regional de Tauros, generación 1, de ahí la, la interrogación del 1. O de Milton, generación 2 o de Búfala, generación 5, de ahí esos tres números, 1, 2, 5, interesante, bastante preciso de momento, los únicos tres toros que hay son de esas tres generaciones. Eh, hay tres toros en la imagen. Podría ser una forma relacionada con los tres a la vez, posiblemente un Pokémon bebé que evolucione en los tres. No sé si esto tendría ningún sentido, porque no aporta nada a, la, a lo que sería eh, Pokémon en sí mismo. Un Pokémon bebé creo que no tiene mucho sentido, pero podría ser. ¿No es la primera vez que Pokémon saca un bebé de repente, como podría ser eh, el tirogue, ¿no? en su día? No lo sabemos. Eh... Hay otra teoría que me ha llamado más la atención, que es la del tuit original, que está aquí abajo, y es que podría ser Snubull. Snubull tiene Bull en su nombre, es color rosa, y además, si juntas, esto ya con la segunda imagen, ¿no? que es lo que, lo que ha dicho en, en la parte final, si juntas los códigos de la segunda imagen, los... Los códigos hexadecimales de esta segunda imagen podrías sacar el color morado en hexadecimal y el color rosa también en hexadecimal. Podría representar que es tipo eh, veneno ADA, la forma regional. No sé, a esta chica yo creo que se le ha ido un poco la flapa, pero es cierto que el color rosa está aquí y que tiene que ver con un toro. Otra gente dice que como hay tres toros, se puede referir a Tauros que tiene tres colas, ¿de acuerdo? También buena teoría. Al fin y al cabo, puede que te diga: ¿será el de la 1, será el de la 2? ¿Será el de la 5? y que realmente sea Tauros, que ya sabéis que en España los toros... Son... Si no hay una forma regional de Tauros, hermanos, es que se nos va la olla, ¿vale? Y ahora vamos con lo que sería la segunda imagen, porque se supone que la primera imagen es para una forma, Tauros en este... o tan pero bueno, Tauros. Y esta segunda es para otro <coughs> Pokémon. ¿Cuál sería? Pues bien, aquí tengo un par de teorías, ¿vale? Esta de este chico me ha parecido bastante, bastante buena. Y lo que dice es lo siguiente, si juntas los eh, los hexadecimales entre los números grandes obtienes el número de la dex nacional de Mantine, Mantine, el número de la dex de Yoto de Mantine y el número de la dex de Hisui de Mantine, excepto uno que no se sabe cuál es, que es el 175, que podría ser el número de la Pokédex de eh, Escarlata y Púrpura. ¡Fumada! ¡Puede ser! No lo sé Está analizando eh, qué es lo que nos está intentando decir este chico Y es una teoría bastante, para mí, buena No lo sé Es verdad que el 2, 3, 4 y 5 Esos interrogantes se quedan un poco colganderos en este caso Pero a lo mejor eh, está intentando pues esconder a qué generación pertenece este Mantain En este caso a la segunda no lo sé, hermanos. ¿Creéis que puede ser Mantine? Dejadmelo en los comentarios. Otra teoría, y esta es la más fuerte, porque incluso la ha tuiteado CentroLix como posiblemente válida. De hecho, lo dice posiblemente solucionada. Es la siguiente: tenemos eh, la filtración, que es lo de la imagen de la derecha, y aquí está la teoría. Si juntas estos códigos en hexadecimal, E29A30. Obtienes el color del agua. Y si juntas 3C73 a 5, obtienes el color de la tierra. La chica esa juntó los colores, digamos los números en hexadecimal de otra manera, obteniendo otros colores. Pero si lo juntas aquí, obtienes estos colores del tipo agua y el tipo tierra. Y da la casualidad de que los únicos Pokémon tipo agua y tierra pertenecen a las generaciones 2, 3, 4 y 5. Ojito, porque esto es interesante. Serían Quagsire, Swampert, Whiskas, Gastrodon o Seismitoad. Me gusta la teoría, me gusta bastante. Swampert y whiskas pertenecerían a la tercera. Y Quagsire, Seismitoad y Gastrodon, pues a las demás, ¿no? Eh, me gusta y podría ser la teoría de que una de estas obtuviese una forma regional. Eh, no dudo mucho que fuese la de Swampert, sinceramente, siendo un starter. Así que yo creo que me quedaría con las otras, los otros Pokémon. Y dice aquí que lo que más le pega es que sea Whiskas por esto de aquí, mm, ya ahí me lo dejaría un poco en el aire, ¿de acuerdo? De hecho, aquí hay un tío que se le ha ido la olla completamente, que dice que lo más probable, misma teoría, ¿no? Mismo todo, dice que lo más probable es que sea Gastrodon porque viene de gastro, combinación de gastropotal, con don, que es lo que se dice en España como don, don señor o don, yo qué sé... Don Álvaro, pues igual, ¿no? Entonces, claro, la gente ha empezado a mofarse un poco con esta teoría y ha dicho uno aquí, gastrodón Quijote de la Mancha y yo me parto los huevos. Vamos a reaccionar ahora a unas posibles filtraciones, estas sí que son La mayoría probablemente con Falsísimas, ¿vale? Pero vamos a comentarlas Y a ver por qué son falsísimas ¿Vale? Que por diversión no, Que no quieran en los comentarios diciendo No, es que son falsas seguro, te lo estoy diciendo Que son falsas 99% seguro Pero me hace gracia reaccionar a ellas, hermano Tenemos un Bonsley Que... Si no fuera por las patitas, tío, es que las patitas son más falsas que, que yo que sé. Fíjate, si es que son dos pelotas, tío, no tienen ni sombreado. Pero lo demás me gusta mucho. Parece que tiene como... <risas> ¿Sabéis las nubes estas que se hacen en Estados Unidos mucho al fuego ahí y se derriten y tal? Es igual, un marshmallow, tío. Es igual, me encanta. El diseño es muy kawaii, pero es es, es, es fake como la vida misma, vamos. Además de que el fondo... No me parece muy. Escarlata y púrpura, la verdad. Las cosas como son. Seguimos con. Eh, una posible serpiente. Que esta es más falsa que yo. O sea, mira, mira. O sea, es que tiene, tiene de falso absolutamente todo, ¿de acuerdo? Eh, para empezar, que el diseño no se parece en nada a Game Freak. Pero para seguir. Esto es una. Supuestamente te lo quieren hacer pasar como un. Un diseño de alguien que se encarga de diseñar Pokémon. Y coge y te pone. Eh. Colmillo afilado. ¡Pum! ¿No lo ves? O sea, no lo veo yo con mis ojos que me lo tienes que apuntar, ¿no? En, en, en Japo, perfecto. Tipo dragón. ¿Desde cuándo el que diseña el Pokémon tiene que elegir el tipo del Pokémon? ¿Desde cuándo? O sea, no lo entiendo esto. Esta información no debería estar aquí en ningún caso. Y que no puede evolucionar tampoco, hermanos. No es eh, una filtración ni de coña pondría la mano en el fuego porque estas apreciaciones que han puesto aquí no tienen ningún sentido. No las haría un diseñador, no las haría alguien que está haciendo un concepto de un Pokémon, de acuerdo. Así que para que sepáis diferenciar a futuro este tipo de cosas no tienen ningún sentido. Estoy dándome cuenta de que hay muchas filtraciones últimamente que tienen mucho parecido a la que ya reaccionamos en otro vídeo de el, la evolución de el fuecoco, vale. Están intentando seguir la misma estela poniendo ahí las letras en. Japo, se les está yendo, se les está yendo muchísimo, ¿vale? Seguimos con una que esta sí que me ha parecido muy interesante. Obviamente, aquí ya te dicen que es 99,9% fake, pero es que es, está súper guapa. Calitomp es, además de que lo pone aquí como Calitomp, en plan, eh, como yo qué sé, con grafismos raros, ridículo, pero mola un huevo, hermanos. O sea, es como una tumba con bigote. <risa> Además, no coincide ni la imagen con lo que. No, no lo sé, no entiendo nada, es que. No sé, pero me gusta, el diseño me parece original, original de pelotas, aunque es tipo bicho. No sabemos por qué, pero es tipo bicho. ¿Qué tipo le pondríais? Dejadmelo en los comentarios. Yo diría que es tipo acero esto, o tipo roca acero, o, o, o, o roca volador, o roca fantasma, si es un. No sé, pero no lo pondría nunca tipo bicho, no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero bueno, pasamos. Todo falso, ¿vale? Todo falsísimo. Tenemos el Iberian Furret y Sentred. Vamos a ver, eh, hermanos. O sea, ¿esto de verdad os parece un Furret? Bueno, perdón, que es que ahora estoy en medio otra vez. Es que esto es increíble. Yo voy para arriba, voy para abajo. Me voy a hacer más pequeño porque estoy como tapando demasiada pantalla, ¿no? Vale, ahí. Eh, ¿Esto os parece un Furret? ¿Y esto parece un Sentred? En, en la vida, hermano, en la vida. O sea, las formas regionales normalmente recuerdan al Pokémon del que vienen. Y esto no, no es que no recuerde, es que no se parece en nada, hermano. Basura, ¿vale? Basurísima. Luego tenemos este Spitzy compañeros, que poquita broma, ¿eh? Me gusta bastante. Ojalá eh, enfocase en una versión oscura, una versión, no sé, eh, tipo cuervo de Spitzy más... No sé, más orientada hacia Honchcrow, ¿no? Me gusta Yo creo que es falsa también, por supuesto Como todo lo que se está filtrando últimamente Porque es que ya sabéis, hay filtraciones que... Madre mía Pero me gusta, me gusta bastante Dejadme en los comentarios cuál es vuestra favorita también Aunque bueno, ya sabéis que son fake, ¿vale? Y aquí hay unas ya un poquito más antiguas Esta es rara Pero está muy guapa Para mi gusto <coughs> Está muy chula No tenemos un cangrejo así de epicardo tanto una eh, preévoca guay como una evolución brutal. Eh, yo la vería plausible, fíjate, obviamente creemos que todas son fake porque aunque hay algo raro en todas estas filtraciones y es que nadie las está reclamando normalmente, cuando hay una filtración suele haber un artista que pasados unos días dice, bueno, no, esto lo había dibujado yo, en estos casos no están saliendo artistas a reconocer esto, estas filtraciones y me está llamando bastante la atención. No sé si es que son ciertas, no lo creo bueno, Sobre todo las que ya hemos visto que son fake Pero eh, nunca, nunca se sabe Y ya estaría compañeros Hasta aquí el vidiazo de hoy Hasta aquí estos rumores, filtraciones Que bueno, ya sabéis que la mayoría son falsas Pero me gusta comentarlas, me gusta pasar un buen rato Riéndome de estas filtraciones Que la verdad es que salen casi cada día Unas cuantas, es increíble Pero bueno, dejamos un poquito eh, a Pokémon tranquilos A ver si nos sacan algún tráiler ahora en mayo Estaría fresquísimo y nos revelan algún Pokémon nuevo De veras Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo hermanos Dejad un like, apretad ese botón como si no hubiera mañana Chao, chao